¡Hola bueno, familia! ¿Qué tal? Aquí estamos, soy Dani Bicho y hoy os traigo un clip de, de Battlefield 3 Voy a hacer una pequeña serie si me da lugar eh, Para todos aquellos que somos mancos, sí señores, muy mancos, muy mancos Pero que aún así podemos aportar en partidas eh, Me niego a jugar a Battlefield 3 o Battlefield 4 o al que sea eh, ...por los puntitos... ...me dan igual los puntitos... ...yo lo que quiero es que mi equipo gane, mirad... Eh, ...esto es un juego de objetivos... ...el objetivo es conquistar, conquistemos... ...que el objetivo es matar, que te estás haciendo un TCT... ...bueno, pues mata todo el que puedas... ...pero vea por el objetivo... ...y piensan que los puntos son... ...bueno, una forma de competir con los compis... ...aquí veis una racha de... ...900 puntos o así... ...y no he matado a nadie... ...de acuerdo, no he matado a nadie... ...he ayudado a matar... He ayudado dando munición, he cubierto, pero no he matado. Aquí sí mato, pero bueno, tampoco es lo normal, eh, veréis que duro nada. <ríe> y este vídeo lo estoy haciendo para, <ríe> para que los compañeros que son tan paquetes como yo tengan algo en lo que fijarse un poco, o no sé, aprender o animarse a jugar, para a pesar de que, que soy muy malo, que no tengo puntería, le queda igual tío, da igual. Eh, siempre puedes, por ejemplo este La filosofía culo duro O sea, con, con el supli Estoy hablando de jugar con supli no lo he dicho Que también estoy yo fatal eh, La clase de soldado es chula Soldado médico es chula Para ir eh, de frente Y cubriendo y avanzando Y curándote Y dependes bastante De tener cierta buena puntería O cierta puntería regulera Pero en cuanto juegas, en cuanto juegas con gente buena Pues te, te, te zumban Es muy dependiente del nivel Aquí veis que estoy muy abajo y en, este, en esta partida tengo un, un kill ratio, llevaba poco tiempo jugando, tengo un KD bastante alto para lo que yo suelo ser. Es una relación a lo mejor de 5-1 o algo así. Y como veis lo que estoy haciendo es utilizar el trípode... un uh, camper, esto es... Estoy usando el trípode para bloquear ese camino. Si os dais cuenta esto es un efecto de One man Army, básicamente. Es decir, yo solo estoy parando al equipo contrario avanzando por ahí. Hasta que lleguen mis compañeros. Tengo un sniper detrás, que os recordar, allí al fondo... Eh, y que cubre los pequeños fallos de mi defensa o cuando yo recargo, pero básicamente para todo el mundo. Eh, la configuración que llevo en esta partida o en estas partidas son dos o tres, no recuerdo. Eh, es la Pechenes, como la veis ahí. La Pechenes con cargadores extendidos, siempre. Una vez que los consigáis, no le pongáis otra cosa. Eh, mira, mira, este es, un, este es un momento carne picada o no. No sé, no recuerdo bien los, los clips. Si os dais cuenta, vale, esto se haciendo con los compis. Eh, llevo la pechenes, eh, llevo eh, asa delantera, creo recordar, si en esta llevo asa delantera o tripo, dependiendo de dónde me fuese a poner y cuándo me hubieran matado. Y, y la, la mejora, de, de las mejoras posibles para el soldado, eh, llevo la mejora de... A ver, un guiri me, re, me revive, son unos cracks. La mejora de contención. La mejor de contención a lo que te ayuda es a atontar a los enemigos cuando les disparas, aunque no les des. Eh, si os dais cuenta, veis cuando te disparan, ¿veis cómo está borrosa la imagen? Pues esa es la idea. Entonces si te pones a cubrir, en este caso, bueno, en este caso si estoy cepillándome a un montón de gente, este clip mola un montón porque avanzamos, me, me defiendo de las granadas, ¿veis? Y hay que estar pendiente un poco del entorno, estaba solo. Ese es un sitio típico de metro en el que te quedas defendiendo para que no vengan a conquistar eh, beta. Eh, beta, digo yo, bravo. Y. Mucho año en ingeniería. Y es fácil que os revienten, tú les revientes y te puedes quedar solo. Si, si eres un supli y tienes la pecheneja ahí a saco pago con el asa y no vas a ni Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es tu esquina. A tomar por culo, ¿veis? No pasa nadie. Os van a tirar granadas, las granadas van a rebotar, tenéis que estar pendiente. La mayoría van a caer justo delante, delante de las taquillas y alguna que rebota os cae detrás. Pues adelante y atrás, pasito para adelante pasito para atrás hasta que, que las granadas pasen. Y cuando seáis tres o cuatro, y veis, vuestros compañeros van muy locos. ¿vale? Van muy locos. A veces nunca van locos y es una putada. Bueno, tengo que recargar. Eh, con la supresión, ¿veis? Aquí tengo menos, menos ratio de baja, pero estoy más arriba. Y soy paquete. Recordad, yo no hago headshots con pistolas. O sea, yo soy un paquetazo, ¿vale? Yo no juego bien. Pero podéis tener una posición más que decente. Vale, aquí estamos disparando como hijos de puta porque todo el que pase por ahí, aunque no muera... Va a sufrir este, este, esta contención. Entonces con esa contención lo que podemos hacer es evitar que le disparen a otros compañeros. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis? veis. Esta gente no sabe a quién disparar porque esta, su pantalla se pone nublada. Y hemos tomado las escaleras del tirón. Aquí viene otra toma de las escaleras que os recordad pero esta vez si sí hay alguna muerte, aquí aguantamos tiros como campeones, pero ves, ese fuego de contención continuo, aunque me hayan matado, si os dais cuenta tengo una rachada en pantalla que es de 200 y pico puntos, y me reviven, porque no quedan enemigos, porque todos los demás que vienen por detrás les revientan, porque están des desorientados o tienen que recular, y básicamente esto es lo que consiste en jugar con suple así como muy a saco opaco, y ahora vas partiendo vas por la esquinilla, como tienes 200 balas en el cargador con la extendida, pues te dan todos los puntos de la vida. ¿De acuerdo? Por muy malo que seas, o sea, no, aunque no mates, si vas con compañeros, eh, ya los matan ellos. Lo importante es mantener un ratio siempre, si estés jugando Pues juega tickets, eh, tenéis que, que mantener un ratio por lo menos de 2 a 1. Es decir, que ayudes a conseguir al menos más bajas de las que te hacen a ti. Eso como mínimo. Entonces, siempre que hagas tu baja, o que tengas una asistencia baja, ha sido útil. ¿Por qué? Porque las balas son gratis. ¿Veis esto? Me están haciendo contención a mí. Yo les estoy haciendo contención a ellos. Si ellos no tienen la, eh, la mejora, yo les estoy jodiendo más a ellos. Hemos hecho, qué sé yo, 8 o 6 bajas ayudadas más las que hemos hecho. Y encima me reviven. También cuando haces contención ayudas a que, a que los médicos de tu equipo revivan a los demás. Entonces siempre contención a saco. Que, que, yo os digo, las balas son gratis. Pegamos ahí hitmarker, pues un hitmarker es bueno porque eso significa que ya van a hacer ayuda a muerte. Ayuda para matar, ayuda a muerte de contención. Y no recular. ¿Por qué? Porque llevas una Pechenek. Un tío con una Pechenek no recula. Como mucho para recargar, pero si puedes recargar delante de su puta boca, mejor. Otra otro utilidad, bueno, este es también... aquí estamos haciendo push muy muy, muy, muy sucio... ¿Te tiran humo? Bueno, pues se si han tirado humo es porque pretenden avanzar, ¿no? Pues no, no avanzan, tú disparas al humo ¿Con qué? ¿Con qué precisión? Con ninguna Tú disparas al humo con tu pechenes, con tu rombo de 10 kilómetros de precisión Pero ¿qué pasa? Que mientras se les estás disparando Ellos van a ver su pantalla borrosa, se van a echar para atrás No van a tener precisión disparando ¿De acuerdo? Así que para eso están las 200 balas de la pechena con el cargador extendido Y aquí tenéis Ahí haciendo presión arriba para que no, no, no vengan la parte bastante sucia en realidad, pero me venía muy bien para explicar cómo jugar de paquete con el supli. Aquí millones de granadas y creo que también me reviven. O sea, había. Ah, estos dos aquí bailando. Mira, mira, sincronizada de M320. M3 muy pro. Sí, señor. Es lo único que sabían hacer. Pero bueno. Así que nada. Y qué más me queda por lo ¿Qué más me queda por decir? Ah, de acuerdo. Por eh, cierto, por Dios. Eh, por Dios eh, soltad munición, cojones, es que parece o sea, yo, yo alucino mucho, yo, yo pensaba que era una coña antigua y que era nada más que cuando jugaba a los Battlefield 2 antiguos pero es que la, pe la peñada suelta munición y da muchísimos puntos y ya no es que dé muchísimos puntos es que te encadena combos si os dais cuenta en el, en el clip del principio del, del vídeo, que posiblemente lo, lo ponga al final otra vez eh, encadenáis puntos gracias a la, a la munición que cogen tus compañeros, mira, esta es otra mira, flanquear si vais con una pechenes a pecho y flanqueáis, eso se convierte en el pasillo de la lasaña, pasillo de la lasaña, tus enemigos van a tener peor puntería que los malos del equipo A, porque están, están suprimidos, y no se esperan que un nota, muy loco, vaya con una pechene por el pasillo, y te matarán 500 veces, pero detrás tienes a un montón de médicos, porque estás en un mapa de infantería que te irán reviviendo, tú haces bajas, o ayudas a hacer bajas, de más del doble de las veces que te matan a ti con lo cual tu equipo sale ganando de media eres un tipo útil para el objetivo porque recuerdo que lo que estamos haciendo es eh, jugar al objetivo eh, y aquí tenemos a ver es. ah vale este es otro flanqueo aquí me mataron con c4 que estaba prohibido en el servidor <risa> qué curioso y aquí, en pues, un momento dado, veo que... ¡Huequillo! ¡Vámonos, que nos vamos! ¿Vale? Una cosa así muy loca. No sé por qué no viene nadie. No sé por qué recargo... bueno ah, Corté la recarga, vale. No tiene sentido recargar con cuenta varas. Aquí, los francotiradores estaban pastando. Y bueno, pues lo he dicho. Pasillo de la lasaña. Carne picada. Me equivoco de lado, porque pensé que estaban ahí. Y me revientan. ¿Pero qué pasa? Pues he hecho dos o tres bajas. He ayudado a hacer otras cuatro o cinco bajas. Me han matado. Pero es que hay 500 médicos a mi alrededor de mi equipo. Por muy paquete que sean los iris, veis, me reviven. Y hemos tomado el cruce. ¿De acuerdo? Así que esa es la película. Y en cuanto a los puntos, bueno, bueno esta partida la ganamos. He de, dejado de, de, de otro que, que perdimos. Eh, estoy ahí en medio, pero es que, es que no voy a hacer más que estar ahí en medio. Si es que soy un paquete, ¿de acuerdo? Y si tú eres paquete me entenderás perfectamente. Pero he sido útil, hemos conquistado, hemos ganado. Y aunque tengas pocos puntos de partido, daos cuenta de la cantidad de puntos que me han dado por eh, las medallas de asistencia. ¿De acuerdo? He subido ahí medio nivel. Eh, porque te dan medallas por asistir, te dan medallas por contener, te dan por contener, perdón, te dan medallas por Por eh, hacer y por dar munición a la peña, ¿de acuerdo? He subido un puto nivel en puntos extra, ¿de acuerdo? De, de 31 32 de, de 30 a 31 ¿De acuerdo? Y ahora os dejo también el, el final de la partida anterior En el que hice más muertes Pero perdimos ¿De acuerdo? O sea, hice un, un KD más alto perdimos, pero de nuevo, al final, si queréis puntos, si lo que os importa es tener puntos, o aparte de divertiros, daos cuenta, casi un puto nivel, fue la parte anterior, un puto nivel en puntos extras, así que no me jodáis, ¿no? El, el, el kill ratio no es lo único que importa para ganar en, en, en Battlefield, ¿de acuerdo? Así que, idad por el puto objetivo, y echad un cable, y os vuelvo a dejar con el clip del principio, que me mola, eh, hasta luego familia,